en directo desde Murcia, 182 días seguidos de protestas en contra del muro del AVE que está partiendo la ciudad en dos, y del paso del corredor del Mediterráneo un tren de mercancías que entre otras cosas transporta mercancías peligrosas y la gente no quiere que las mercancías peligrosas sigan ...circulando por el centro de la ciudad... ...182 días seguidos de protestas en Murcia... ...182, nosotros por arriba y el tren por abajo... ...nosotros por arriba, el tren por abajo... ...vamos a continuar en Periscope hasta que se pueda... ...hasta que se pueda estamos en Periscope... ...vamos a compartir, aquí tenemos toda esta gente... De momento estamos en Perisco. Vamos a conectarnos, a compartir. Que Murcia no se parte, comparte. Estamos probando, estamos probando. Todo esto va a base de pruebas. A base de pruebas. Por eso hay que entrar, hay que compartir. Le vamos a crear un Perisco a chispa también, que comparta chispa. ¿Eh? Claro que sí. ¿Qué me dicen? aquí comiendo pipa. ...con cuidado que las pipas... ...sí, hay que tener cuidado, son peligrosas... ...luego nos multan por comer pipas... ...luego nos multan por comer pipas... ...pues aquí estamos, una noche más... ...retransmitiendo esta vez... ...de momento y todavía desde Perisco. ...vamos a ver lo que nos dura... ...esta retransmisión... ...hay que compartirla al máximo... ...porque nos están censurando y nosotros estamos... ...forzando la máquina... ...para saltarnos todo tipo de censura... ...porque no vamos a permitir que nos callen... ...no vamos a permitir que no se vea... ...que la gente sale a la calle en Murcia... ...todos y cada uno de los días... ...todos y cada uno de los días... ...y aquí estamos como... ...tantos meses atrás... ...ciento ochenta y dos días... ...seis meses seguidos de protestas... ...sí Sonia, este periscope es el mío... ...estamos haciendo pruebas de... ...todas las formas... ...para que... ...si nos censuran, pues... ...bueno, en vez de estar... ...más pendiente del problema... ...estamos pendiente de la solución... ...y la solución es que tú, que estás ahí... ...Sonia, que nos sigues... ...y de tantísimas personas que nos siguen... ...y otras que nos están descubriendo... ...que están asombradas de que no se sabe lo que está pasando, no se sabe lo que está pasando, pues lo puedan ver, lo podáis ver, lo podáis compartir. La gente somos los medios. Aquí no es cuestión de excusas. Los medios locales podrían venir aquí cuando les diese la gana. De hecho, cobran ...por hacer ese trabajo, aunque bueno, igual cobran por otras cosas... ¿eh? igual cobran por otras cosas y por eso no hacen su trabajo... ...y su trabajo es que periodismo, como decía a mí un periodista... ...es informar periódicamente... ...y la, si la gente viene periódicamente... ...tan periódicamente que es diariamente... ...tu labor, tu obligación como periodista... ...como periodista local... ...es informar de esa realidad... ...es informar de esa realidad... ...y aquí tenemos la gente... ...que otra noche más... No, ...viene no, para decir... Que no, que ...no al muro... ...que no, que no que 182 días... Que no, que no, queremos muro... Que no, ...que no, ...ahí lo tenemos... ...182 días seguidos... ...de protesta... Y esto no hay quien lo pare, no hay quien lo pare, ya se va acercando mejores temperaturas. Hoy me he dejado olvidada la bufanda y no estoy muy preocupado de ello. Otros días hubiera sido terrible por el elor, por el elor. En Murcia no es que haga frío, hace elor, que es peor, el frío será malo, el elor es peor. Y aquí estamos, 182 días, 7 días. Más le podemos sumar, si contamos, la acampada que se hizo, que hizo la Plataforma por de Ternamiento. Buenas. Buenas noches. Y después vale a los dos que están en la persiana, dile que se son de aquí, disimuladamente. ¿De, ¿de, de qué de persiana? que ¿Este para allá, en la derecha, en la persiana, para allá como estando. <risa> Bueno, aquí la gente le echa mucho sentido del humor, le echa mucho sentido del humor, me dice que me acerque, la gente me dice... Aquí, fijaos, como siempre, las gentes están a un lado, las gentes están a un lado y los agentes están a otro lado. ¿Eh? Aquí tenemos las gentes y aquí tenemos a los agentes. Aquí tenemos a los agentes que no, o sea, que, que saben cómo se tienen que vestir cómodamente, ¿eh? los de uniforme. En otro lado están los que tienen que elegir la ropa, ¿eh? los secretas. Cada uno tiene su lado, cada uno tiene su lado. Hoy, por cierto, creo recordar que había una reivindicación en la glorieta. Voy a ver si le pregunto al policía si me quiere atender. Buenas, ¿te puedo hacer una pregunta? Aunque grave para el otro lado. Vale, era sobre lo de la glorieta de hoy. Bueno, pues iba a preguntarle, no hay problema, no, no quiere responder. Quiero recordar que sí, ¿eh? Quiero recordar que ha habido hoy una. Dani, tú lo sabes? Hoy ha habido, ¿verdad?, una, una manifestación en sí, la Glorieta, ¿no? Eh, sí, en la Glorieta, creo que ha ido por la... Por la equiparación de la, la, sí. del sueldo la de todos los de la cuerpos la y fuerzas de seguridad del Estado. Sí. Eso es. Bueno, se lo había querido preguntar a policía, en este caso no me ha querido responder, ningún problema. Eh, era para algo suyo. Pero, <ríe> es que, o ¿sabes qué pasa?, que quería ir, pero bueno, ya ha habido, en la ha habido cosas, varias más veces, más. Ha, ha habido varias veces que he querido ir a varios lugares y no he podido, por ejemplo, no pude ir tampoco a la concentración de los pensionistas el pasado jueves bueno, es que no se puede estar a todo, ¿eh? pero sí confirmado que había un bueno, le, le, en serio ¿eh? le quería preguntar por, por, por su propia manifestación pero bueno, oye, que está, que está en su que está en su en su derecho de no responder. ¿eh? Así que no hay problema. Daniel, buenas. Pues aquí estamos, de momento estamos. De momento estamos en Periscope, hoy estamos en Periscope, de momento. Pero hay que compartir, hay que compartir. ¿eh? Luego lo subiré el vídeo a Facebook, a YouTube, a YouTube, a todas partes. Así que hay que estar en todos sitios. ¿eh? Hay que estar en todos sitios. Yo insisto de que debido a la censura. Debido a la censura. ¿Sí? Vale. Eh, un momento. Vente por aquí. Vamos a. Digo que debido a la censura tenemos que estar en todos los lugares. ¿eh? Entonces. Vamos a ver. Ya. Aquí Entonces, para que no os perdáis, las protestas de Murcia. Aquí, buscar Cecilio Sea en cualquier lugar. Aquí iremos subiendo bien directos o las grabaciones, y las podrás ver todas. Pues seguirme no te va a hacer mejor persona, dejarme de seguir no te va a hacer peor persona. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo, cada ciudadano que estamos aquí, estamos haciendo un esfuerzo en hacer que esto sea visible. La gente somos los medios. Y es muy importante que te quites un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Yo me la quito. A mí no me gusta salir en la cámara y me pongo ahí detrás. De, bueno, delante de, de la cámara en algunas ocasiones. Y aquí estoy retransmitiendo. Lo mío no es locutar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces puedes buscar, Cecilio, Cean. Cecilio Ceam. Lo puedes buscar en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Periscope, en Instagram, incluso en Pinterest, en toda red social que haya. Pues vamos, vamos a estar ahí. Pero estoy yo, pero también están otros otros vecinos, están otras cuentas. Así que de una manera u otra. Si no dais conmigo, yo difundiré al vecino, a la vecina que difunda, que comparta. Pero no nos deben callar, no nos deben callar, ¿vale? No nos deben callar. Que acaban con las redes sociales, porque las censuran de alguna manera. Pues aquí tenéis también... Aquí. data por todo hoy y la espero que se diga mejor que antes y decía que tenemos que compartir, ¿vale? tenemos que compartir ¿Quieres? Sí. Enrique, ¿quieres comentar algo? no, quería hablar contigo personal ¿no? sí, sí, sí, sí, sí. No, espera, vale, vale, venga vamos a ver lo que está ahí pasando la gente da ánimos aquí, esta es la cámara del pueblo Y aquí tenemos, fijaos, mirad, para que veáis un, un momento todo esto, ¿vale? Mirad, el cómo se hace. Aquí faltan dos móviles, que son los, los censurados, ¿vale? Eso quería hablarte yo, de eso quería hablarte yo. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos a Dani Zaragoza, otro ciudadano ejemplar que retransmite cuando yo no estoy, cuando estoy también retransmite, también ayuda. ayudante Aquí también está Enrique y tantísima tantísima gente, es decir, no es solamente uno solo. Es que esto, aunque aquí ponga Cecilio Cean, esto somos la gente, gente, somos la gente. Gente, somos la gente y la gente somos los medios. Nos tenemos que quitar un poco de complejo y decir, "Oye, estamos informando." ¿Y de qué estamos informando? Pues que aquí desde las 8 cada tarde se concentra decenas, centenares, miles o decenas de miles de personas durante 182 días seguidos. La policía solamente ha dejado de estar presente el día de Nochevieja. Parece que ese día pues, no sé, el, el ADN de, de, de la gente de aquí, pues igual hace que en Nochevieja no sean violentos, ¿no? Porque hay que, re, hay que recordar que incluso concejales del Ayuntamiento de Murcia han llegado a equiparar a los vecinos que protestan con ETA. Les han llegado a llamar terroristas. El ya dimitido concejal de fomento llegó a decir que después de unas protestas en la puerta de su casa, porque pasaba por ahí la, la manifestación, que aquí iba a ser lo siguiente, si un tiro en la nuca. Dimitió por otra cosa, ¿eh? dimitió porque alguien de su partido, seguramente, filtró, filtró unas un, unas declaraciones, unas declaraciones que estaba haciendo a gente del partido, que consistía básicamente en, en esto le, le decía hay que decirle a las empresas concesionarias que si tienen trabajo es gracias al Partido Popular. Eso era más o menos lo que decía el concejal Periscope, de momento o sea, reconoció, reconoció una red clientelar que hay en Murcia y que eso pues hace comprender por qué en Murcia se vota tanto al Partido Popular. Claro, cada cual vota a veces para mantener las lentejas, ¿eh? para mantener las lentejas, pero bajo amenaza. Y alguien lo filtró y dimitió. Pues esa persona llamó a toda esta gente terroristas. Y hay más personas ¿eh? vinculadas al gobierno que los ha llamado terroristas. Y eso es, bueno, la han llamado matado, la han llamado de todo. Pero aquí está la gente de Murcia. Aquí está la gente de Murcia, 182 días. Tú piensa por un momento dónde estabas tú hace Hace 90 días, hace 110 días, hace 42 días antes de ayer, pues la gente estaba aquí, la gente murcia estaba aquí, la policía al otro lado, siempre. Allí eso amarillo es una pasarela que están construyendo, es una pasarela que están construyendo sobre una acequia, sobre una acequia. O sea, decir por debajo está hueco, por debajo está hueco ya está denunciado a la Fiscalía, ¿por qué? Pues porque si construyeran una acequia, o sea, una pasarela sobre la acequia para poder traspasar un muro de 5 metros, que parte Murcia en dos, que parte los barrios en dos, la familia en dos, pero si obligan a la gente a cruzar por una pasarela insegura, el riesgo es muy alto, ya no es riesgo, es peligro. Y luego, qué? Cuando hayan daños personales, ¿quién? soluciona los daños personales. La solución a los daños personales es evitar que se produzca, evitar que se produzca. Lo que no puede ser es que el negocio sea lo primero. La gente ha salido a la calle, ha dicho basta, basta de corruptos, basta. Y se lo está diciendo a los que están, se lo está diciendo a los que vienen. A todos, a todos y a todos. Murcia ya ha sentado un precedente, tanto para Murcia como para España. Y es que si los políticos engañan, saldrán a la calle el tiempo que haga falta. El tiempo que haga falta. Y eso es algo histórico. Eso es algo histórico. No podremos decir si la gente luchara. No. En todo caso, tendremos que decir. ...si la gente luchara como en Murcia... ...porque son 182 días seguidos... ...182 días seguidos... ...y damos una vuelta por este panorama... ...que tenemos aquí... ...vemos a la gente... ...que insisto... lleva desde las 8 de la tarde... ...por tanto ya... A ...según qué horas como esta... ...la afluencia de personas aquí... ...de vecinos y de vecinas es menor... ...aquí... ...fijaos en estos carteles que con humor pero que transmiten la realidad estas pipas son la bomba las autoridades policiales advierten que estas pipas perjudican la salud demográfica, hay que recordar que hay multas donde se menciona que las personas multadas estaban comiendo pipas de forma desafiante eso está ¿eh? lo tenéis también en Youtube en, en el Youtube del día 177 Habla el protagonista, Paco el carnicero. Aquí tenemos la pasarela. ...que dicen que será provisional una pasarela insegura... ...y encima dicen que provisional... ...recordamos que en Granada lleva más de mil días sin trenes... ...aquí este cartel que muestra que no quiere que... ...trenes de mercancías peligrosas sigan circulando por la ciudad... ...y tampoco el tren corredor del Mediterráneo... ...tampoco tienen los vecinos catenarias de 25.000 voltios... ...pegadas a sus casas, a los colegios y a los institutos... ...y por supuesto... Estamos en zona de multas. Reduzca su libertad. Porque aquí ya llevamos más de 30.000 euros en multas. Más de 30.000 euros en multas. Mucho más, eso para en la, la, la eso plaza del soterramiento, como ahora se conoce gracias a los vecinos. Me indican aquí dos vecinos que ya van por más de por más de 40.000 y me están indicando que ha habido más multas otros años que ha habido más multas otros años y aquí estamos en esta calle la orilla de la vía donde insisto ¿eh? 182 días seguidos la gente lleva aquí reuniéndose cada día. Y al otro lado, donde también se puede apreciar un furgón de policía, bueno, hay por todas partes, al otro lado está la acampada, la acampada Asamblea Sin Muros, que lleva más de cinco meses también las 24 horas. 24 horas acampados, 24 horas, ¿eh? 24 horas. Y aquí tenemos ahora esta... Panorámica de este cruce de calles que ya es conocido como la plaza del soterramiento. La plaza del soterramiento. Vale. No está ahí, Enrique. Sí, espera. Espera. Claro, eh, espera, sí, toma. Se, te lo toma. Un te lo diga, se... se va. A ver, se va rápido. A ver. Se va, Enrique. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Espera. Aquí los vecinos están comiendo. Toma. Pues se marcha para allá, Enrique. Vamos a ver. Espera, espera porque no te puedo ver? ¿Recuerdas que me metiste claro. esto? Eh, sujeta a Daniela... Todos los días son martes, correcto. Todos los días son martes. Adiós, adiós familia. ¿Ya no, pues, ha pasado? ¿Ya? Ahora lo tirado. Te lo comento. Vale, vale. Pues ahora después me comenta lo que aquí... los vecinos están informando, dando noticias. Ya. Porque la gente somos los medios, ¿eh? La gente somos los medios. <risa> Venga, vamos a ver Estaba bufanda y aquí era también, una, una, una, una, otra. Es que, ¿Cómo, cómo cuida la gente? 182 días seguidos Y un paso para atrás A ver, ¿qué era el trabajo? ¿Haces? Vamos a leer el comentario Hoy no se saludaba porque Estaba muy pendiente De poder transmitir De una manera u otra también sé yo que aquí hay gente que está pendiente de mí de, mí de la transmisión, que es no está haciendo gracia que al final esté transmitiendo desde desde Perico que lo sé, saludo ¿eh? a esta gente que está pendiente de mí procurando meterme la vida un poquito más difícil a la hora de, de retransmitir Pues bueno, igual obedece al amo digno nuestro amo se llama dignidad ¿Cómo amo se llama el tuyo Vamos, ya a me ha dado. Vamos, que, no, no, que no queremos muro. Que ahí, no, ahí, Noelia, que vamos. 182 días. Vamos a preguntarle... Mira, aquí tenemos a Fina. A ver. Con chispa. Vamos a preguntarle a Vamos a ver. Que cada día se conecta más personas. Sí. Cada día bueno, nos, estamos saltando, nos estamos saltando la censura como podemos. ¿eh? Como, como, como fuera, sea como fuera. Con dificultades. Ahora el sonido se debe escuchar Vamos, mejor si lo tiro, que antes. Claro, claro que sí. Y se a ayuda. veces si lo ven luego se para. Y, te, y ya se queda ahí parado lo estoy notando ya tiempo así es a ver coméntale a toda esta gente a toda esta gente nueva a toda, a toda esta gente que nos descubre estos días sí. coméntale porque tú estabas aquí desde los primeros días sí estabas aquí desde los primeros yo, días yo empecé desde el principio de que empezó la acampada, estuve en la acampada, estuvimos allí en la acampada varios varios días toda la semana y luego ya fue cuando el Día de la Virgen, cuando el día que... y todo pues empezó así, empezamos a diario a diario, y empecemos a, a, a estar aquí con la lucha que llevamos ya, ¿cuántos son? 182. 182 días aquí, y bueno, y al principio, pues la verdad es que nos, nos reuníamos, nos quejábamos, la policía, salíamos a manifestarnos por las calles, Incluso la policía nos iba acompañando y, y no teníamos ningún problema. Pero ya con el tiempo poco a poco la gente, los policías se han ido cansando y poco a poco han cortado, nos cortaron hasta las salidas, hasta las salidas para la ciudad, para manifestarnos, pero cortándonos que, que, que ahora ya nos están comiendo a multas. Es que ya es que ya una multa detrás de otra, por nada nos están poniendo denuncias y ya hemos llegado hasta los palos ya está los palos así que es una cosa que ya llega un momento que ya no sabemos, no sabemos lo que vamos a hacer porque es que el otro día lo que pasó aquí cuando, cuando el muchacho este le pega es que no lo entiendo es que veníamos de manifestarnos de allí del otro lado del centro de la ciudad con un montón de gente y nosotros no veníamos a hacer nada malo y cuando llegamos aquí, que yo recuerdo que iba de las primeras llegué aquí a la orilla de la, de la vía y ya la policía estaba ahí parada, claro que venía muchísima gente, y hacían así, cogían a uno, pasaban a uno, que a mí por cierto me dejaron pasar. Cogían al otro y decían, espérate, y dejaron a pasar cuatro o cinco contagotas. Y ya, había que leer un manifiesto aquí en el banco, pues no pudo pasar nadie a leer nada, nada más que allí se pararon. ¿Cómo quieres que responda la gente? Pues estaba la gente muy cabreada. La gente estaba muy cabreada, no podés pasar para acá, pero ¿qué, qué, ¿qué estábamos haciendo? Era una manifestación, era legal. Y la gente pues se cabreó, se cabreó, se cabreó bastante, pero eh, aún cabreado no hubo ningún problema, la gente no es que empezaron. Lo que dicen que es liceo así de policía, pues yo, yo no vi nada, lo que, sí, lo que sí vi fue como le pegaron a la porra a ese muchacho sangrando, eso sí que lo vi, eso sí lo vi, pero yo no vi en ningún momento que se le pagara a ningún policía, pero qué le van a pagar un, le van a empujar un policía y van siete policías lisiados? Pues sí, señor. Nada. Y ahora estamos aquí. El este señor nuevo gobernador Bernabé, que ha entrado. Que nos está comiendo multas. Pero yo creo, Cecilio, que ni con multas van a poder por nosotros. Ni con multas. Nos pueden renunciar, nos pueden hacer todo lo que quieran, pero nosotros no vamos a cesar. Mientras que no solucione, ya en condiciones. No queremos que nos hagan ahí un muro, porque dicen que ese muro va a ser provisional, mientras que soterran y hacen la obra. Pero, ¿cómo va a ser un muro provisional ahí? ¿Cómo va a ser un muro provisional ahí, con el dinero que eso cuesta? Con esas cantenarias que van a poner por ahí va a ser un muro provisional para el año quitarlo. Vamos, eso no se lo cree uno ni borracho. Ni se nos creemos eso. Yo no me lo creo. Y yo no creo que se lo cree a nadie. Después de tener un aeropuerto vacío. Después de tener un aeropuerto años. Un aeropuerto vacío. Una autovía que acaba autovía en, en un bancal acaba, bancal. acaba en un bancal. Pero si es que nada de lo que han prometido eh, eh, lo, lo han cumplido. Y las promesas de que iban a soterrar, estaba el dinero en el, en el año 2000, no me acuerdo en el año que dijeron que en no, no sé en qué año decían que estaba, que estaba todo el dinero para soterrar, y dónde se ha metido todo ese dinero, que aquí lo han soterrado. Luego nos van a poner ahí un, un, un, una pasarela que las madres que tienen hijos pequeños están muy cabreadas, y no entiendo, y las personas mayores. Las personas mayores que tienen que cruzar allá un centro de salud. ¿Por dónde van a cruzar? Porque vamos yo ahora mismo con pues mucha gente puede tener un vehículo. Y aunque joda, y aunque eso digo, bueno, me han puesto un muro. Pues ni puta gracia que me hace. Pero mira lo que te voy a decir. Luego a luego el que tiene un vehículo dice, bueno, busco la salida, aunque va a ser un desastre. Va a ser, una va a ser un desastre, porque yo te digo que mi hija. ¿Eh? Lleva a los críos al colegio A este lado de la vía Y va por Ronda Sur Y a la hora de las mañanas, a las 9 de la mañana Y a las 2 de la tarde cuando salen los críos No te imaginas los atascos que hay Es impresionante Lo atascos que hay Pues yo no sé lo que va a pasar Cuando cierren este paso a nivel y cierren el otro cuando tenga que salir toda Ronda Sur y toda la gente de San Barrio, Santiago del Mayor, por allí, yo no sé lo que va a pasar. Yo no lo sé. Pero, eh, y a los mayores que no tienen vehículo, que no pueden cruzar, ¿qué van ahí en sillas de ruedas? ¿Por dónde? ¿Qué van a hacer? ¿Hay parada ahí para ascensor, para subir a un ascensor? Eso, eso. Eso, Cecilio, es tercermundista. mundista. Tercer, mundista. tercer mundista. Lo que están haciendo aquí... ¿Eh? Esto no hay derecho, porque ya hace años que tiraron el muro de Berlín y esto no tiene por qué volver a levantar aquí un muro. Pero aquí en cabeza cabe de que ahí van a levantar un muro y dejárnoslo aquí? Porque ellos dicen que lo van a quitar, pero yo no me lo creo, ni yo ni nadie. Eso no se lo cree nadie. Nadie, se decir, ¿no? nadie. Y ahora, como, y ahora, como tú dices, tú todos los días hay todos los días y con el pie del caño hay para que la gente se entere de lo que está pasando aquí, porque es la única manera de, de que la gente se entere porque la, la prensa parece que no existimos para la prensa no existimos, los medios de información la televisión nada más que dicen lo que les gusta a ellos a, a hace unos días el señor alcalde el señor Ballesta que iban a hacer por el malecón una preciosidad. Van a hacer allí un paseo para, para que vayan las bicicletas, para que la gente pase. El pulmón de Murcia, Cecilio, va a ser aquello, dice la orilla del río. El pulmón de Murcia está ahí arriba, en el monte, y como van a cerrar ahí, pues querrán abrir su ahí en el centro de Murcia. Eso yo lo veo un poco feo, Cecilio, ¿eh? Que pongan allí un paseo para que la gente de la capital... ...para que la gente de la capital tenga allí un paseo... ...es que todavía tienen nariz de salir la televisión... ...informando lo que van a hacer a los murcianos... ...pero ¿a qué murcianos? ¿a qué murcianos? Nosotros, ¿Nosotros no somos murcianos... ...por lo que se ve no somos murcianos, Cecilio... ...porque los mayores aquí los van a dejar encerrados... ...no van a poder ir a pasar allí... ...no pueden pasar a un centro de salud... ...¿cómo van a pasar a ver... ...lo que va a hacer el señor Oscar de allí en Murcia? pues eso indignante. y estamos indignados, indignados, y no tienen comido a multa, indignados, indignados, y encima lisiando a la gente. Y censurando, censurando lo, lo... lo... lo que tú estás haciendo, sí. Pero, mucha... pero claro, pero es que no es que me censuren a mí, censuran las protestas, lo que estamos porque haciendo cuando aquí... otro vecino el otro día retransmitió y me censuraron, cuando lo transmitió otro, lo censuraron. En una noche lo censuraron a tres personas, a tres diferentes. Pero yo digo una cosa, Cecilio. Yo, hace muchos años, se, se, se votó que estamos en una democracia, que salimos de una dictadura y, que fuimos, y tenemos una democracia. Y yo me pregunto, ¿qué democracia es esta? ¿Esto es una democracia? Pues yo no creo que sea una democracia. Ahora continúo contigo. Le comento a la gente. Ben Bingut a, a Tutón en Cataluña. Hay mucha gente en Cataluña nos está siguiendo. Y tú lo sabes, la gente aquí lo sabe. Y a mí esto me emociona también porque yo he pasado muchísimos años de mi vida en Barcelona. Mi, mi, mi vida, parte todavía sigue allí, mi corazón sigue allí. Y, que, y, y, y ver cómo tantísima gente de Barcelona. Conecta con Murcia. Siendo yo ahí un, un punto de, de unión, pues me, me emociona bastante. Y aquí nos están dando... Mucho apoyo, mucha fuerza, toda la gente desde, desde Cataluña. Carmen, vente por aquí también. Anda, no sabe hablar, dice Carmen. Carmen dice que no sabe hablar. Una que es referente referente aquí. Entonces quería eso, quería mandar una abrazada a toda la gente de Barcelona, de Cataluña, que nos están dando tanto apoyo. Una abrazada. Desde Barcelona tenemos mucha gente que, que, que, que, que, eh, que está a gente. nuestro favor. Nos, nos dicen, ya, yo muchas veces me he puesto... Como diríamos allí, de unido, diríamos, que como decir, madre mía, ¿no? De unido, porque es impresionante la cantidad de, de personas, la cantidad de personas que nos apoyan desde allí. Sí. Esto, hay momentos que se sabe más y tiene más difusión en Barcelona que en la propia Murcia. Sí, sí, sí, sí. Es así, Fina. No, sí, sí, es que, es, es que eso es así. Es, es así, que, ¿eh? Es, así. es que aquí hay gente en Murcia que no se entera. Es que parece que el centro de Murcia vive en allí la gente y nada más que le importa su gobollico allí no le importa si hay unos barrios que están haciéndole esto si están haciendo lo otro sin embargo te va fuera y no conocen en todos sitios muchísimos sitios fuera de pero si yo he visto cuando estoy viendo muchas veces cuando estaba el periscope, eh, veía desde de, de, de, de, de, de México desde todo sitio, o Costa Rica Sergio no, que Rica. Antes, antes se nos despidió y, desde Costa Rica y, y, y yo y yo Chile, cuando también. escucho eso muchas veces estoy viéndolo me, me emociono me emociono porque digo, fíjate tú gente que vive a millones de, a millones de kilómetros de fuera de aquí y sin embargo nos siguen y están apoyándonos desde fuera. Y que veamos aquí en el centro, aquí te vas a la capital y hay gente, no la capital, sino cualquier sitio, hay gente que ni se entera, que ni se entera. Están metidos en sus casas y cada uno ¿Sabes lo que pasa, Fina? Mira, yo te, yo te voy a contar. Yo muchos años está en Barcelona, ¿no? Y la gente allí también le, le, le sucede que valora más lo de fuera. De, tú eres de Barcelona y dices que las vacaciones vas a estar unos días en Barcelona y parece que es absurdo, cuando hay muchísima gente que va de vacaciones a Barcelona. Y los de allí muchas veces no sabíamos pues la cantidad de recursos que sí, tiene sí, la sí, propia sí, ciudad sí, porque sí, nos pasábamos todos todo los días trabajando los decilos, sí, ya, ya, entonces no hay, valoramos hay, lo que tenemos gente, cerca que, no lo valoramos. hay gente y yo hablo con mucha gente que dice a Barcelona Barcelona es preciosa y mucha gente yo mi hermano fue este año pasado y dice que se quedó mira mi cuñada es preciosa Barcelona y como tú dices la gente de Barcelona pues dice, vámonos de vacaciones, se van de Barcelona. Y en Murcia sí, nos pasa eso. Y, a, a y en pues, a Murcia amigos. nos pasa que pensamos que esta lucha, pues, son de cuatro personas, que no es importante. Y a lo mejor estamos mirando más la lucha de fuera, la de otro sitio, en vez de estar... sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. En vez de estar pendiente, sí, sí, que así, ¿eh? de, ese, ¿sabes? Ese. nos pasa. Es, que así te pide. es como lo típico también de dar más valor a las playas ajenas que a las nuestras. Sí, dar ese... más valor a los escritores y a las escritoras de, otro, de otros lugares sí, que a, lo, dicen, a los pueblos, no, pueblos nadie nuestros. Profeta ¿no? en su tierra. Exactamente, correcto. Nadie es profeta en su tierra. Nadie, Pero allí lo que está claro es que dentro de unos años nos preguntaremos ¿dónde estabas tú en la revuelta de la huerta? ¿Dónde estabas tú cuando tantísima gente, estábamos en las vías. ¿Dónde estabas exacto, tú? Exacto, exacto, exacto. Y eso habrá gente que seguramente incluso mienta, porque como no se podrá demostrar, pero las cámaras están dejando testimonio de que aquí viene Fina, Carmen, Carmen Antonia, José Luis, exacto, exacto, exacto, ¿eh? la policía, la y, y, y, y policía. Que sabe, y, que sabemos, y que sabemos muy bien y sabemos muy bien que la unión la que hace la fuerza. Ahí, ahí. La unión la que hace la fuerza. Pasamos aquí, la policía. Y, ya está y, y la verdad para que, la que todo, lo, todo el apoyo que tengamos y toda la gente que pueda y apoyarnos y venir aquí a ver, estar aquí viviendo lo que está pasando aquí, que mucha gente es que no, no lo vive y cuando no lo vive. Ah, dicen, dicen, dicen ¿verdad? Pero no lo viven mira, esto, si las, personas, aquí... mira, las personas que hayan asistido A un concierto de música O a un evento deportivo Tienen que comprender que no es lo mismo Verlo por la tele que vivirlo en directo, en directo, en directo allí, en el lugar, presencialmente, no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo que alguien te diga que hay personas que cada día van a la vía, a tú ir a las vías. No es lo mismo. El ambiente que hay aquí, hay que vivirlo. Esta emoción, no sabemos ni cómo se llama. ¿Eh? Aquí, seguro que tú has pasado más tiempo con tu familia, ya, ya, en, la, en las vías. ¡Hombre! ¿eh? Por supuesto, madre mía, la, madre mía, yo te digo la verdad, nosotros, verdad, porque cada uno, pues, su trabajo, su casa, sus problemas, el otro, pues sí, nos llamamos, no tal, nos juntamos un día, tal. pero ahora, yo todos los días estoy con mi hermana aquí, con mi cuñada, con mi hermano todos los días, es cierto, además conoce a muchísima gente, hemos hecho, como, hemos hecho ya como una familia, somos una familia grande, yo ya voy por ahí por mi barrio, que yo no vivo en este y, y, y veo gente que me saluda, hola, y hay gente que conozco de aquí, como todos estamos luchando por lo mismo, es como si fuéramos... Y te, y te pasará también, como me, me pasa a mí, que a veces me da reparo, porque tú también sales bastante por Perico y yo a mí me pasa a veces que vengo por este barrio y la gente me mira y yo a, a vecinos no, no los conozco a todos porque hay mucha gente lo ve por Periscope o YouTube o Facebook y claro yo le resulto una cara familiar pero a mí la suya no la de todas las porque personas más no gente. tú eres aquí uno y entre todos uno que te lleva un palo selfie se y, y, la, y, una y la cámara, claro, pues es fácilmente reconocible. Claro, ¿no? y luego tú te gusta más trabajo reconocer a las personas, claro, pues son a no muchas. con ellas Y siempre. a ti también te pasará a veces, porque la gente que te está viendo ahora en Perisco, pues ya sabe que tú formas parte de los VIAL, que es una gran familia dentro de esta otra gran familia, que es la de los Vías, la familia de las Vías. Y que claro, irás por tu barrio y habrá gente que dirá, está mujer me parecía niverna, ayer, ayer sí. Claro, yo, ¿no? yo salgo, yo voy por allí por mi barrio, salgo a pasear a la perra y, y, y, hay, gente, y hay gente que te, me hace, se queda mirándome y yo, di, y yo digo, si, si parece que me suena su cara y digo hola y ella, y ella te saluda y digo, esta tiene que ser la familia de, de la familia de las vías. Ahí está. De la familia de las vías. De la pues nuestra familia ya pasó aquí la nochebuena y fue muy buena, ¿eh? no hubo discusiones, ¿verdad? ¿Y en qué familia van todos a la misa de gallo? Todos, católicos, cristianos, ateos, eh, agnósticos, todos, eh, allí era porque era un evento, un evento solidario, era un evento solidario donde pues, cada uno comparte lo suyo. Hacía frío, fríos, pero hacia y frío, y, incómodo. Y, y, y Joaquín Sánchez, el portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, ofició la misa, y muy bien, ¿eh? a quien le gustara bien, y a, quien, a quien le gusta la misa bien y al que no, le pareció un momento muy grato de compartir una noche buena. En sí, la calle, de, de protestas, de que verdad. no hemos perdonado una. Nada, en Día Noche Vieja, final. El día igual, de En Noche Vieja, aquí las campanadas. Igual, las campanadas. El roscón de Reyes, igual, nos lo corrimos aquí. Y la otra noche, cuando estaba lloviendo, lloviendo. con los paraguas, todo el mundo aquí con los paraguas. Ojo, lloviendo, y tanto que presumen aquí eh, la delegación del gobierno... ...de que dice que se siente muy orgulloso de la policía... ...pero yo le diría a la delegación del gobierno... ...que el otro día la policía se estaba mojando... ...porque no tenía dotación de paraguas ni de chubasqueros... ...me acerqué a un policía... ...hoy no me ha querido responder uno... ...está en su libertad... ...el del otro día si me quiso responder... ...también está en su libertad de responderme... ...y me dijo... ...que es que no tenía dotación para paraguas... ...y yo es que me sorprendió mucho porque... ...yo miraba a este lado de la vía y no podía ver las cara de la gente porque todas las personas estaban tapadas con paraguas y miraba al otro lado y veía a, a los policías firmes con una gorra que ni siquiera... O sea, con una gorra, simplemente. Pues eso, aquí al final, todos debemos tener... Todos tenemos dignidad y todos debemos luchar por ella. Entonces, pues, ¿de qué sirve abanderarse eh, y decir que la policía muy tal? Y luego, mira, hoy ha habido una manifestación en Murcia, que me hubiera gustado estar igual que en otras, que no puedo estar en todas ¿eh? a las pensionistas a veces tampoco voy muchísimas que de hecho iba a policía a preguntarle sobre la manifestación y no me respondió ha habido una manifestación o concentración en Murcia a las 5 o 5 y media en la plaza de la Glorieta para la equiparación salarial de los fuer de la fuerza y cuerpo de seguridad de todos los cuerpos y, y, y fuerzas de seguridad entonces ellos también tienen ahí sus propias reivindicaciones también tienen sus propias reivindicaciones no le debe hacer gracia, no le debe hacer gracia haber acabado, haber acabado para desafiar, para vigilar a quien protesta, todo eso. Seguramente cuando fuesen niños y quisieran ser policías no pensaban en todo eso, ¿verdad? En las cosas que tendrían que hacer. Tiene que ser muy duro. Yo creo que todo el mundo tiene su pequeño corazón y tener que entrar a una casa y, y echar a la familia que hay dentro y no quiere y se agarra bueno, eh, y no quiere irse. Y eso tiene que ser muy duro. Yo creo. Pues eso. Que, luego, que a lo mejor no sé si sería su labor o no. ¿eh? Mira, lo que está claro es que se supone, pues claro, se supone que deben hacer una labor más humanitaria que. ...una labor de, sí. de represión a los, a, a, a los humanos, ¿no? a quienes luchan. Porque al final, cuando aquí estamos luchando que es nuestros derechos... ...estamos luchando por los derechos de toda la gente. Pero digamos una cosa, que los derechos que nosotros buscamos... Que, lo, ...que no estamos pidiendo nada, que nos hagan ningún parque... ...que no estamos pidiendo que nos pongan ninguna cosa, que no nos encierren aquí... ...y que ellos, eh, si están en el poder... Y si están en, en, en los sillones que están, están cobrando de nuestros impuestos. Que somos los que pagamos los impuestos, los estamos manteniendo nuestros sueldos, los, los pagamos nosotros. Y es duro que nos tengan que hacer ahí un muro con el dinero nuestro, con el dinero que nosotros pagamos. Que te dejen encerrar un barrio con el dinero que tú estás dando, contribuyendo. Eso no es, eso es una injusticia, eso, eso, eso, es, eso, eso es indigno en los tiempos que estamos, hombre. Es indigno. Bueno, fina. Y Chispa, que no lo estamos sacando, pero es eh. ¿Cuándo va a venir Chispa con la camiseta de soterramiento. ¿Cuándo va a venir? Si hay que hacerse, hay que, hacerse, hay, que hacerse, hay que hacerle una adaptación. A ver si se la hago. Eh. Si se la, hago con la claro, mejor. o de la asamblea sin muros, o de Soterra de Rock, anda que no tiene, puede tener vestidicos. Sí, eh, si que todos los días atrás y va vestidica, eh. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora ya, no hace frío, Por eso usamos. Bueno, una camisitica de verano, sea. de manga corta. Sé, se hace. De tirante. Sí. Una camisitica de tirante a chispa. No, una camisita con la camiseta de, de soterramiento sí. no, no. Claro que sí. Tenéis que mostrarle el apoyo aquí a, a, a Fina para que haga una camisitica a chispa. ¿eh? ¿Sí? Y un día no la traiga con la camisitica puesta. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Venga, esa chispa, ¿Va chispa sí. dice, vamos a ver si te cosemos la camiseta. Claro que sí. Mira qué maja se porta, ¿eh? Que me vez de estar ahí saltando sí, ¿sabes? Sí, de los brazos o sea, y eso... Mira, lo único que le da pesambre es cuando empiezan a tirar cohetes cuando sí, cuando la algún y cualquier ¿No? ¿no? no? música Sí, cuando guste algún ambiente festivo... Le molesta la música, que ya no quiere estar si quiere. Pero bueno, bueno, bueno no venga, pues nos, nos, vemos nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Fina? Venga. Mañana 183 días seguidos. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a despedir. No, vamos a despedir ya. Aquí, fijaos, tenemos esta zona donde está la asamblea. Es decir, que no sé por qué sale el nombre de Mariano cuando mande los mensajes. <ríe> que eres Loli. Vamos a ver. Buenas noches, Fina. Bueno, eh, supongo que el, el audio y el vídeo se si irá desincro desincronizado. Entonces, por retransmitir a través de... Eh, la red móvil, de internet ahí, esa es la zona de la pasarela ¿eh? zona de la pasarela ¿eh? zona de la pasarela y vamos a despedir vamos a ver aquí, fijaos, tenemos mira, os voy a leer ya en alguna ocasión lo hemos hecho Fijaos, esto ya es un movimiento cultural, ha habido dos conciertos de rock, ha habido pintura urbana, exposición también fotográfica, exposición de pintura, poesía, bueno, esto es un movimiento música. Y os voy a leer este poema que, que dice así, dice así. Y con esto nos vamos a despedir, ¿eh? con esto y recordando los medios para seguirnos, nos vamos a despedir. Estamos en el paso a nivel de Santiago el Mayor, Torre de Romo, Torre de Romo, en la calle Torre de Romo en Murcia, al final de Torre de Romo, final del barrio del Carme. Estás en el Jardín Florida Blanca, la calle Torre de Romo para arriba y hasta que están las vías de los trenes. Pues dice así.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 que no queremos guerra por Ethan pues nos vamos a despedir nos vamos a despedir recordando que hoy hemos emitido en Periscope que los vídeos los podrás ver también en Facebook los puedes ver también en YouTube no sabemos dónde vamos a emitir mañana no lo sabemos nos están poniendo muchísimas dificultades Así que recuerda esta imagen Puedes buscar Cecilio Ocean, CecilioCean.es Lo puedes buscar en Twitter CecilioCean en Facebook CecilioCean en Instagram CecilioCean en Pinterest también Ya le daremos usos también CecilioCean en Periscope CecilioCean en Youtube Vale Así que ...no sabemos mañana dónde vamos vamos a emitir... ...quién... ...ya nos censuraron a varios vecinos... Eh, varios ...de varias maneras, pero... ...es que Murcia no se parte... ...Murcia no se parte... ...así que comparte... ...hasta mañana... ...183 días mañana... ...una abrazada... y fins de más. Desde Murcia, Cefilofea. Un vecino más.